en fase de, de investigación, pero eh, pues eso, tratar de, de estimar la vida del suelo por, mediante, mediante sonidos. Y en, en Vitoria pues tenemos nuestro, nuestro programa de ciencia ciudadana de conservación de suelos que tiene pues un doble objetivo diría yo, ¿no? por un lado cada uno mide eh, la salud de su propio suelo o de un suelo que, que, le, hayas, que le hayan asignado desde, desde el ayuntamiento, desde el CEA y eso nos per, le permite a ese usuario llegar a conocer ese suelo y, y tener eh, una perspectiva de, de cómo está y cómo va variando eh, según las prácticas que, que apliques en, en ese suelo y luego todos esos datos eh, pues aglutinados en esa base de datos que vamos creando año a año, pues nos sirven a, a, a, pues a nosotros, a los coordinadores de, del programa para hacer una evaluación más general y para, para decir, por ejemplo, pues según el tipo de, de suelo, si es un bosque, si es un, un huerto, si es un suelo degradado, cómo, cómo están esos esos parámetros de salud de los suelos o si aplicando una u otra práctica agrícola pues eh, si cambia alguna, alguna cosa o para hacer estudios más, más a nivel global. Y bueno, ya sabéis es que la herramienta que proponemos para hacer esta evaluación es la de las tarjetas de salud, ya, ya la conocéis, que tiene, pues, viene con esas instrucciones para eh, saber cómo, cómo hacerlo y que, bueno que de vez en cuando hacemos estos cursos en Ataria para, para explicarnos cómo, explicaros cómo se usan. Y bueno, un poco pasando a, a, la, a la parte de, de contaros cómo ha ido el año pasado y en general todos estos años, la parte negativa que estábamos comentando justo ahora al principio es que la participación ha bajado bastante en el, en el año 2022. Pues veníamos de de 12 personas en el primer año, 21 en el 19, 16 en el 20, o sea, sí, sí que hay subidas y bajadas, y que el, el, la pandemia también afectase en este sentido, porque en el 21 bajamos a 11, pero ya en el 22 ha sido un poco triste que solo 4 personas, aparte de, bueno, es verdad que, que el número de parcelas estudiadas ha seguido siendo alta, se han estudiado 70 parcelas, pero también porque desde el ayuntamiento se hace mucho esfuerzo en, en tener gente para hacer estas mediciones adicionales, aparte de los ciudadanos que, que os animáis a, a hacerlos. Entonces ese sería un poco el, el, el punto negativo, pero mirando estos datos he, he puesto a mirar, jo, pero es que llevamos ya cinco años y, y tenemos 307 observaciones realizadas en en todos estos años, en, en muchos tipos de suelos, en algunos eh, se ha podido muestrear varios años seguidos, en otros no, pero esto es súper jugoso. Estaba pensando esta mañana, o sea, no he tenido ningún proyecto en el que haya tenido tantas observaciones eh, de salud del suelo, o sea, ni, ni ningún proyecto europeo con medio millón de, de euros hemos conseguido eh, hacer algo, algo tan, tan amplio. Y esto es gracias a la ciencia ciudadana porque no habría dinero para hacer todo esto pues, con, con técnicas como más costosas que requieren eh, laboratorios y, y, y dinero para, para analizarlos. Entonces se ve, que, se ve aquí el, el poder de la ciencia ciudadana, aunque sean mediciones modestas, sencillas, que no igual aportan tanta, tanta, tanta información, vale pero bueno, o sea, el, el punto fuerte es que podemos hacer muchísimas mediciones y eso en, en el tema de los suelos, que, que son algo tan heterogéneo y que cambian tanto eh, espacialmente y temporalmente, pues eh, tiene muchísimo valor. Entonces, pues me puedo hacer un montón de preguntas, pues eh, entre los tipos de parámetros que soléis medir, eh, ¿están positivamente relacionados entre ellos, sí o no? pues cosas eh, eh, interesantes, pues este estudio es cogiendo todos los, los muestreos que se han hecho en estos cinco años, pues se ve que los parámetros relacionados con la diversidad, tanto como de plantas como de macrofauna y, y lombrices, etcétera, que soléis medir, pues están, o sea, cuando sube uno, sube el otro también. Están todos correlacionados positivamente, lo que tiene mucho sentido. También me puedo preguntar: os solemos pedir información de, de qué prácticas eh, soléis utilizar, ¿no? Pues eh, si, si dejáis el suelo desnudo parte del año, nunca, o siempre, o con qué tipo de qué tipo de abonado utilizáis, si es mineral, si es orgánico, si es purín. Y aquí se ve, por ejemplo, que con un, el, el abonado de tipo purín eh, aumenta. O, o hace disminuir el, en general los parámetros que, que solemos medir. O sea, que puede que sea perjudicial frente a otro tipo de abonado, como más con estiércol con, o con compost, eh, en relación a, a, a este tipo de parámetros de diversidad, materia orgánica, etcétera que solemos medir con las tarjetas. Luego también eso, evaluamos... Eh, eh, suelos con distinto uso, praderas, suelos degradados, cultivos, huertas, bosques, y se ve que esto también, eh, pues cada, cada tipo de suelo o cada uso de suelo marca también eh, los resultados de las tarjetas, ¿no? Pues sobre todo los, los suelos de huerta tienen eh, valores más elevados en general de los parámetros que solemos medir también, bueno, tiene su lógica, porque los suelos de Huerta son como más mimados, ¿no? se fertilizan más, eh, se aran, entonces pues, la penetrabilidad también eh, aumenta en esos suelos, pues tienen más, más diversidad, tanto de vegetal como de, de lombrices, etcétera. O sea, cosas muy lógicas que, que, que estamos viendo con, con todos los datos que estamos consiguiendo. Esta gráfica es, es concretamente de los resultados del 2022 y se corrobora también la misma tendencia, ¿no? que, que los suelos degradados tienen en general eh, un peor diagnóstico que los suelos de, de huertas y de... Ah, es que no veo aquí la las, las, eh, a qué se refiere esto, pero creo que son a los cultivos, las huertas y los cultivos. Son en general los que mejor diagnóstico tienen, que los bosques, en comparación con los bosques y los suelos degradados. Y luego también, eso os he dicho varias veces, que me interesa mucho poder estudiar un suelo durante varios años seguidos y sobre todo, pues en la huerta de Santa Cruz de Campezo, que lleváis ahí, estos, vosotros sí que sois unos fijos unos ahí, eh, aportando datos año tras año, pues si un día decidís, vale, voy a dejar de fertilizar con, agua, con fertilización mineral, voy a pasar a fertilizar con estiércol, ¿qué cambio supone este, este, cambio, o sea, este cambio de manejo en, en, en, en mis parámetros, en la salud de mi suelo? Pues podríamos verlo, si tenemos este, este histórico de datos ¿no? y bueno, pues, eh, por ejemplo, aquí eh, eh, se puede ver que el, el, las barras eh, marrones que son el, el pH del suelo, pues no varían tanto de año a año, pero otros parámetros como el tiempo de infiltración pues sí que parece que en el 2020 fue alto, luego baja, luego sube otra vez. Hay algunos parámetros que también hemos ido aprendiendo con los años que son más dependientes de las condiciones que había al, en el día de muestreo, como puede ser el tiempo de utilización o la abundancia de lombrices, la riqueza de macrofauna, que otros que son como más estables y que son más difíciles de, de cambiar, como el pH. O sea, esto también está siendo cada vez más interesante. Y luego tenemos, bueno, aquí os muestro la, una de las fichas con las notas medias de todas las mediciones que se han hecho en el 2022, pero ya os suelo decir también que esto no es lo que más me interesa porque al final al, al hacer una media de todo, pues es un, un saco de, de números que, vale, sacas una media, pero no es muy informativo. Creo que es mejor que os fijéis en, los, en las fichas individuales que os mandará Lidia, ha estado trabajando en ello estos días y os mandará y, y fijaros en, en, en el diagnóstico que habéis obtenido para cada, para cada parcela. Y al mismo tiempo, pues bueno, también eso vamos obteniendo un diagnóstico medio para cada año, pero también no le doy a esto tanta... o sea, no me parece tan interesante porque es como un diagnóstico medio de salud. ¿vale? Yo en general también tengo buena salud, pero si tengo... Si tengo el colesterol mal, pues me tendré que seguir preocupando por el, por el colesterol. ¿no? Un término de salud medio general, pues bueno, pues no, no, me, no me sirve para tanto. Y luego recordaros también que tenemos una tabla donde se dan recomendaciones en el caso de que veáis en vuestra ficha que que algún, que algún parámetro os ha, os ha dado un diagnóstico malo, pues hay uno, un, unas recomendaciones generales para tratar de mejorar eh, ese diagnóstico. A veces ya sé que, que son cosas complicadas, no pues si quieres tener producción en una huerta, pues no usar pesticidas, pues puede ser complicado. no Pero bueno, tratar de, de, de reducirlo para, para poder obtener tu producción, pero a la vez eh, tratar de cuidar eh, tu suelo. Y bueno, ya pasando un poco a, a la valoración y qué podríamos mejorar, pues antes hemos estado comentando, ¿no? Que igual estaría bien eh, al final comentar un poco entre todos qué podríamos hacer para, para hacer este programa más atractivo. Yo, bueno, antes ha salido también este tema, ¿no? Los, los procesos en el suelo son lentos y lo que nos interesa ver son cambios eh, a muy largo plazo. Igual esto para algunos puede que sea aburrido, o no sé, o cómo podríamos hacer esto más interesante. Ahí me gustaría saber vuestra, vuestra opinión o qué, qué aspectos del programa os parecen más interesantes o menos interesantes. Por mi parte sí que, antes de, de daros la palabra en este tema de a ver cómo podríamos mejorar el programa, Sí que os quería comentar en dos días pues, también las mejoras que estamos planeando para, para bueno, le llamo mi tarjetas de salud 2.0, pero bueno, para tratar de mejorar el, el, el, la metodología que, que utilizamos. Por un lado, hasta ahora habéis estado subiendo los resultados que obteníais a la plataforma que se llamaba Natusfera pero Natosfera va a dejar de, de funcionar dentro de poco y eh, están crea bueno, han creado ya otra plataforma que se llama Minca, que va a ser mucho más adecuada para el tipo de datos que, que vamos a aportar nosotros. Eso nos va a beneficiar y justo hoy hemos tenido una reunión con ellos para, además de crear un programa más adecuado para este tipo de mediciones de suelo en Minca, eh, unir a, esa, a, a ese MINCA un dashboard como un, un, otra, otra web que va a coger directamente los, los resultados del, del MINCA y va a daros a cada uno pues, eh, los, resulta o sea, los resultados o ya una interpretación de, de las mediciones que, que vais realizando. ¿no? Pues el diagnóstico para cada parámetro, como solemos hacer también agrupar esos parámetros en distintos servicios ecosistémicos, año a año cómo van cambiando esos, esos resultados y también me parece muy interesante poder eh, llegar a comparar tu resultado con una media de todos los eh, suelos que, que están en las mismas condiciones, pues con, con, entre todos los bosques que se han analizado en Vitoria, pues el mío está en un término medio o por lo bajo o por lo alto tener un poco esas, esas referencias. Eso, eso nos va a poder per, eh, permitir este dashboard que vamos a crear pues, este próximo año. Y luego, por otro lado también, eh, ya sabéis que estamos trabajando en este sistema para, bueno, en, en nuevos parámetros, eh, en definitiva. no O sea, parámetros eh, que siguen siendo sencillos y sin ningún coste para, para los usuarios, pero que son más informativos y que se, se benefician de los avances que está habiendo ahora pues con todo el tema de los móviles, la inteligencia artificial, y bueno, que, que es impresionante lo, lo, lo que se está avanzando en estos temas. Por un lado es, da un poco de miedo, pero por otro lado tiene muchas ventajas. Por ejemplo, pues este sistema que, que nos ayudaste a, a hacer la validación para los suelos de Euskadi, que es, se trata de... O sea, os vamos a pedir, ya cuando esté listo, sacar una foto de, de, de la per, del perfil de vuestro suelo con esta tarjetita de corrección de colores eh, incluida en esa foto y con solo esa foto nos va a poder dar un valor estimado de materia orgánica, pH, textura y humedad. Y luego, eh, recientemente también eh, estamos participando en otro, en otro proyecto también basado en, en utilizar metodologías de inteligencia artificial y ahí está, hay un grupo de, de Reino Unido que está trabajando en, eh, a partir de una foto de la macrofauna que saquéis de esos suelos, que siempre os, os suelo pedir, ¿no? Eh, sacar un bloque de suelo y contar el número de especies distintas que encontréis. Pues si hay una hormiga, eh, una, eh, una lombriz y un ácaro oribátido, pues, pues te estres, es, tu, es tu número. pues Ahora con este sistema vamos a poder sacar una foto a esos animales y el sistema te va a poder eh, asignar ya una un, un, un asignación taxonómica, no sé si a nivel de especie, pero bueno, a nivel de familia o lo que sea, vamos a poder identificar esos, esos organismos, o sea, que son mejoras que yo creo que van a hacer más interesante el, el programa y más, más enriquecedor el, el, el diagnóstico. Entonces, bueno, Terminar dándoos las gracias a los que habéis participado, a, a Cey, a Taria, a Arantza, Brian, Cristina, a Lourdes, a todos. Y voy a dejar de compartir para que sigamos un poco charlando de cómo veis el, el programa y, y qué os parece más interesante, qué, qué, qué mejoraríais, cómo lo veis. Pues muchas gracias, de entrada, ¿no, Lur por la presentación? Ha sido rápida y eso también se agradece un martes a estas horas de la tarde. Pero... Sí, sí, es, es de agradecer. Y sobre todo, yo creo que demuestra el interés que hoy en día se tiene por el suelo, ¿no? Creo que has comenzado la charla afinando, ¿no? Ese factor, una línea que verdaderamente hace cinco años nadie pensaba y que hoy en día está generando ¿no? no solamente unas líneas políticas de legislación, no me refiero al respecto, sino que está poniendo el foco ¿no? de la visibilidad ciudadana en el suelo. Y eso creo que es importante. Las personas que estáis aquí, pues muchos de ellos sois agricultoras, agricultores, otros simplemente trabajáis el suelo de una manera credencial y creo que ese factor en el cual las personas más cercanas y apegadas al suelo siempre han reclamado ¿no? como valor de, no solamente del cultivo, sino del sostenimiento del mismo, pues hoy en día se está reconociendo y creo que es gracias a la labor que estáis haciendo. Y por lo tanto, pues felicitarte, lur A partir de ahí, pues sí que me gustaría oír vuestras opiniones. ¿no? Como bien ha dicho lur creo que es el momento de marcar cuáles son esas dificultades que os encontráis a nivel de conservación del suelo o a nivel de participación en este programa, que creo que cualquiera de las dos son interesantes para científicas como es Lourdes, ¿no? o Lidia, o para técnicos en gestión como es Juan Vilela, que lo tenemos también aquí con nosotros. Así que os cedo la palabra, Josu, Arancha, y, y no sé si será Lourdes o Cristina, como os decía antes. no Así que adelante. Eh, Acordados de conectar el micrófono, por favor, lo tenéis desconectado. Ahí, yo tienes el micro abierto. Eh, a ver, eh, eh, a mí me, me resulta útil, dices, me estoy iniciando en, en el conocimiento un poquitico del suelo vivo, eh, pues eh, todo aquello que de alguna manera me pueda acompañar eh, en el seguimiento que yo pueda realizar eh, eh, eh, de ese suelo para ver cómo eh, mm, puedo ir llevando a cabo determinadas acciones que pueda considerar adecuadas, es, es, bien por, por la información que vaya recopilando o por pos otras eh, posibles aportaciones que yo pueda ir recogiendo. Y al final se trata de probar también y ver cómo va. Evolucionando. Entonces, a mí dices, el tema de, del suelo vivo me gustaría, dices, viene la huerta, pero también me lo estoy cuestionando desde el punto de vista también de aquel joven, que no es mi caso, <ríe> tengo 62, pues 63, pero a mí me apetece eh, de alguna manera poner en valor, pues, eh, esos si tienes esa posibilidad de un terreno que hasta, hasta ahora ha estado. Eh, mm, siguiendo la, la agricultura vamos a decir tradicional no en eh, en el que se le han aplicado eh, mm, de productos de, de diferente tipo para poder conseguir unos resultados eh, rentables no que pueda ser rentable pero lo, lo que se ha llevado se ha llegado es a agotar esos terrenos entonces a mí estoy en una situación que eh, le puede ocurrir a algunos otros personas y es, y es Dices, bueno, ¿cómo puedo yo hacer esa transición eh, de eh, terrenos que siguen la agricultura eh, tradicional o, o no sé cómo le llaman? Eh, a, a eso que entre comillas podríamos llamar ecológico, que ahí puede haber diferentes experiencias o diferentes técnicas que hoy se están llevando a cabo, agricultura sintrópica, agricultura... Eh, emocional también estaba escuchando eh, eh, eh, bueno no sé diferentes eh, maneras de, de dar de dar respuesta a esa a ese a ese suelo que, que es de todos y, de, que, y que creo que además pertenecemos a él entonces eh, bien pues a mí hay eh, una cosa que me podría ayudar es oye cómo puedo yo el tema de nutrientes el tema de microorganismos y el tema de materia orgánica no es que de alguna manera es lo que me ayudaría a ir enriqueciendo eh, o favoreciendo el que ese suelo se vuelva eso vuelva a tomar aire no es que esté con una oxigenación adecuada que esa descompactación eh, que pueda ser necesitar no sé eh, bueno yo me vería en ese sentido más arropado de eh, eh, ahí que para poder llegar a observar eso y poder Bueno pues ir tomando decisiones entonces, eh, equivocándote entonces, se me queda claro pues como pero como nosotros en, en todo no pues eh, yo creo que en esto todavía más tenemos más posibilidades de, de probar y ver probar y ver pero no sé a mí me deja claro me quedo con un poquitico a mí se me queda un poco cojo pero al principio a mí me ha servido desde, Oye Ahí va, pues mira, con esta chuleta por lo menos me da una pista, me da una idea, pero, pero de ahí a, oye, ¿y qué, qué, qué técnica, por ejemplo, has seguido? Pues mira, pues he seguido esta situación, eh, estoy haciendo el compost, eh, deseo esto que estoy aportando, pero estoy haciendo como, como buenamente creo o, o, o que quiero hacerlo, pero seguramente igual estoy metiendo la gama. Entonces, eh, y bueno, pues, no sé, es, de, de alguna manera debería de haber ese, ese eh, espacio en el que de, eh, pudiese de, de alguno decir, pues se ha aportado este tipo de cosas eh, y, y, y, y ahí recibir una especie de feedback que pudiera, ahí va, pues ponerte de repente ponerte una lucecita o un interrogante y dices, Oye, y esto, pues okay, algo que de alguna manera me pueda hacer reflexionar y a la vez pues, eh, redireccionar de alguna manera o cambiar de decisión o tomar otra decisión, por ejemplo. Yo qué pues, sé. Pues es una cosa que ahí sí me entiendo que me podría servir y que me parece importante, porque, bueno, normalmente para mí, yo ahí lo veo veces, porque creo que es una respuesta que te, se tenemos que dar ya. Es que um, por, pues, por el agotamiento de los solos, por la necesidad de alimentos, que se van a tener y, y, y luego, desde cada uno, desde la perspectiva que considere o viendo también la rentabilidad. Yo no me lo estoy, en mi caso, eh, eh, tomando como una opción de rentabilidad. Eh, yo ahora tomo como una decisión: dices, mira, a, a mí ahora eh, eh, me sobra tiempo. Lo que quiero es eh, mm, hacer que este que este terreno, este suelo, dices, pues bueno, pues eh, eh, sea, esté acorde un poquitico con, con el, de cómo funciona la vida, la vida natural. Dices, eh, no como, le, como nosotros hasta ahora lo hemos estado haciendo, por, con el único objetivo del beneficio. No, dices, eh, bueno, es que el beneficio depende cómo se entienda. Pero para mí dices, igual el poner en valor ese suelo y que también nos pueda dar salud a, todo, a todos, pero es una opinión, de, no sé qué dices, desde mi humilde punto de vista, dices, pues que, que, que igual es más acertado en esto. Dices, yo dices, intentaría buscar esa autosuficiencia eh, de, alimentaria. En la medida que puedas tener opción, eh, eh, pero por lo menos siguiendo cuatro criterios que sean un poco, eh, o, bueno, pues eh, no sé, eh, con, con, con, eh, con el punto de vista de hay alguien que conoce, que es experto y que dice, bueno, hasta ese punto no voy a llegar. Pero sí que me va a permitir el poder ir caminando a mí, incluso a quien me esté observando, a quien me esté viendo también, que venga por detrás, si le puede interesar, porque todo, todo cambia. Ahora me estoy dedicando a otra cosa, pero bueno, pues por qué no también nos escriben por detrás pues, eh, y, que pueda, y que sea algo que de alguna manera eh, eh, en vez de hacerles equiv equivocarse, no, que vayan un poquitico más en, eh, bueno, pues mejor dirigidos de alguna manera, orientados. Ya, me parece súper interesante lo que dices y es verdad que eh, o sea, lo, lo que, la herramienta que proponemos es, es una re, herramienta de diagnóstico para ver cómo está tu suelo pero y, y, y damos como unas pequeñas pautas de cómo podrías tratar de mejorarlo, pero ahí no, nos, no entramos en, en todo ese mundo de, de distintas prácticas, distintos manejos que, podrían, que se podrían utilizar en, en los suelos porque es que cada cada caso es muy particular y habría que estudiarlo, yo creo que por individual, ¿no? Ahí, bueno, sí que es un punto interesante a, a reflexionar porque igual sí que se podría conectar de alguna forma eh, pues gente con un interés lógico, como, como planteas tú, con, con, con con cursos o gente que, que, que pueda asesorarte en ese sentido cuando eso una vez que hayas eh, hecho esa, esa evaluación ¿no? y has visto pues mi suelo está tal quiero probar una nueva técnica agrícola que le ayude a, a mejorar su biodiversidad por ejemplo ¿cómo podría hacerlo? pues ahí ya habría que ver qué tipo de parcela tienes, qué extensión tiene, qué, qué cultivos utilizas y hacer como un asesoramiento más, más personalizado, pero no sé si desde este programa podríamos orientar un poco eso o dirigirte hacia las personas adecuadas o a los cursos adecuados. O... Sí, que es un punto interesante. A ver, yo, por yo ejemplo, pues, como ahora dispongo de un poco de tiempo, dices, pues, eh, y, y me apetece esto, igual que un crío con descon con toda la curiosidad del mundo, dicen bueno pues y tengo esa inquietud y de, bueno pues estoy intentando poder asistir a, a determinadas eh, acciones formativas que, que se están dando desde, el, desde pues eso desde eh, el ámbito rural pues pues con la idea de también yo creo por, por esa necesidad que a mí me parece al menos percibir de, de que necesitamos conocer esas nuevas técnicas necesitamos creer confiar eh, ¿Por qué? Pues porque eh, el agricultor, yo lo que se es, es eh, eh, vive de ello. Entonces, eh, ese, ese primer objetivo de, de que si no le es rentable, pues no le merece la pena, y claro, eh, es como una mochila que se ha ido cargando piedras, piedras, piedras y le pesa mucho el para el cambiarse y, y, y, y tomar eh, alternativas eh, más actuales o que incluso igual son ya necesarias. Y dices, eh, entonces, ¿cómo eh, vas poco a poco calando, entrando en, en eso para que también vuelvas eh, vuelva a la calle? Oye, pues igual me puede ir interesando. Igual no es empezar con todo de golpe, pero igual con algún, con algún eh, terreno del que tienes, igual sí puedo ir adoptando determinadas estrategias, ¿no? Y, y, y, y ver cómo se va comportando ese suelo, y, y además eso puede ser de interés eh, a nivel general para ir conociéndolo eh, y que vean que, y que se vea que eso se puede pues eso, que se lo puede ir haciendo cual, eh, cada uno eh, no tiene por qué empezar, igual se queda por un metro cuadrado eh, un, creando un nido, es como creas un bosque no Eces, vas creando un bosque, bueno, pues cómo puedes eh, ese tipo de, de cosillas, pues yo creo que eso igual puede, puede ayudar para aquel que que está atento a querer escuchar y ver, y dice, oye, pero eh, yo estoy siguiendo este camino porque tengo que vivir y tengo que alimentar a la familia y demás. Y dice, pero, eh, oye, ¿y qué más hay aparte de esto? Dices, y que me pueda arriesgar a tomar esas decisiones un poco y, y que, que te veas un poco ahí en ese sentido, porque eso apoyado, pues, pues, pues no está esta, esta opción, esta, esta alternativa. Digo, incluso, eh, además, eh, eh, no necesitas apenas. Eh, aparellaje para, para poderla llevar a cabo. Bueno, pues entonces, me acuerdo en Valladolid ahí que estuvieron haciendo, eh, bueno, en Medina de o por ahí fue eh, una, pues eso hizo un cursillito de 3 días o algo así también, y e hicieron, pues con un papel, un filtro, pues ver un poco cómo, eh, eh, cómo está ese suelo, ¿no? Entonces, eh, y bueno, pues entonces... Eh, eh, eso puede ser interesante y luego eso de ir generando poco a poco esas especies de aldeas también así a nivel de, de, de, de Internet y que puedas eso, esos canales poder ir, ir metiéndote, animándote, pues son muy, pueden ser muy ricos. Pueden ser muy ricos. O sea, es una, una opinión. Gracias, Gracias Josu. Eh, Juan, has levantado la mano a través del chat. ¿Querías comentar algo? Me imagino al respecto. Sí, bueno, era también alguna reflexión y compartir algunos datos también que desde el ayuntamiento hemos ido recogiendo. Pero bueno, no sé si antes Arancha o otros participantes querían decir algo, no sé. Si no, cuento yo en cinco minutos. Vale, pues si sí. decir. expliques primero una pregunta que yo quería lanzarle a LUR, tras leer el informe, que por cierto lo colgamos mañana en la página de Ciencia Ciudadana del Ayuntamiento de Vitoria, del Centro de Estudios Ambientales, eh, me llamó la atención, Lour, el tema de la biodiversidad, cómo ha descendido o cómo descendió año 2022 la biodiversidad en los suelos. Aparte de que los suelos contaminados, está claro que entendemos todos, en el resto de suelos, esa bajada de la biodiversidad puede la ser... La gran mayoría de los suelos analizados en... ¿Sí? Lour, no sé si... unos... Se ha cortado el audio. Segundos. Pero, se ha, se ha se contado el audio, porque... si quieres ah, volver vale. a empezar, ah, vale. sí. Vale, no. Yo creo que esa, esa bajada en biodiversidad que se ha visto en el año 2022, os lo he comentado un poco por encima en la, en la presentación, puede ser debida a que la gran mayoría de los suelos analizados en el 22 han sido eh, parcelas municipales, que muchas eran eh, o forestales o suelos degradados. Entonces, claro, eh, en comparación con años anteriores, que había más huertas que suelen tener más biodiversidad, pues ahora se ha visto ese extenso, pero es porque ha cambiado eh, la mayoría de, o sea, el tip, la tipología de suelos analizados. Vale, no lo Por eso os decía pasar, antes que... Activando. No, no, no, por eso os decía antes que hay que tener cuidado con hacer como medias globales de, de años, porque eso, porque cambian las parcelas que estamos estudiando, entonces no está... Tan fiable eh, fijarse en esos en esos números generales gracias yo tenía también una preguntita en relación a la metodología eh, eh, porque cuando se calcula la nota final de cada suelo eh, no se tiene en cuenta el valor de, de producción porque eso también es una guerra que tenemos año tras año se aportan muy poquitas eh, muy poquitos datos de producción, porque también es más costoso, tienes que esperar a tener la cosecha de tomates o de lechugas o de lo que sea, pesarlas, no es algo que haza, haces en, la, en el mismo día de la medición, entonces siempre solemos tener como tres o cuatro mediciones que no son, o sea, no las consideramos suficientes como para tenerlas en cuenta, entonces eso en, en esa media pues no solemos tener en cuenta ese, esos pocos valores. Sí, desde aquí te lanzo un capote, Lur, porque tú efectivamente todos los años nos insistes en intent que intentemos conseguir que las personas aporten esos datos de producción y nos resulta difícil, nos resulta difícil por lo eh, que acabas de comentar. Entonces por también que... es verdad que pues los suelos degradados no tienen o los forestales tampoco tienen producción, o sea, solo se limita a los suelos agrícolas. Sí. sí. Mm. Sí, pero bueno, eso lo quita para que las personas que nos estáis escuchando, las personas que vean esta grabación, que la dejaremos también colgada, pues se animen en un momento determinado a seguir los últimos pasos de este proceso de obtención de datos y con ello consigamos ver qué es el resultado o cuál es el resultado final a través de una conservación del suelo. Lur, sería genial. Uh -huh. Juan, pues te dejamos a ti. Vale, pues eh, nada, yo quería compartir con vosotros eh, unos mapas que ha realizado Lidia, que está trabajando para el CEA, con los datos que se recogen. Es decir, los datos que vosotros nos pasáis, eh, LUR trabaja con ellos a nivel estadístico y nosotros trabajamos con ellos a nivel espacial, haciendo como un mapa de colores en el que le asignamos un color según la nota final. O sea, de, de los eh, digamos eh, datos que recogéis se transforman en una nota del suelo, de, del muestreo de primavera o del muestreo de otoño y nosotros hacemos al final una media y pues si están unas notas bajas sale color rojo y si están unas notas altas sale un color verde más, más intenso, ¿no? con una graduación de colores Entonces, eh, y también da una idea de, de dónde estamos eh, muestreando entonces bueno, los ha elaborado Lidia pero los tengo yo aquí en el PC y los voy a compartir también para hacer luego una pequeña reflexión a ver ¿Lo estáis viendo? Estamos viéndolo, Juan. Sí, perfecto. Vale, pues para empezar a decir que el programa de Ciencia Ciudadana en principio está pensado para el municipio de Vitoria Gasteis, pero eso no quiere decir que se pueda sumar quien quiera. Y de hecho eh, desde fuera del municipio tenemos una parcela que creo que es una huerta en Paul, otra en Ozaeta y otra en Santa Cruz de Campezo, que a lo mejor sois alguno de los que estáis ahora escuchando. Con lo cual ya veis que nos vamos a la provincia. Luego, dentro de la ciudad de Vitoria, nosotros ofrecemos parcelas a la ciudadanía, que es verdad que este año, eh, quitando el Jardín Botánico de Olarizu, que creo que lo ha mostrado Brian, no han sido muchos los participantes que han decidido mostrar en la ciudad, quizás le, le podemos dar una vuelta y, y, y ofrecer parcelas que igual estén más cerca del centro. Pero nosotros sí que estamos realizando un trabajo de restauración de suelos degradados, que es un poco una parte de, de mi trabajo en el Centro de Estudios Ambientales, proyectos de restauración, y, y en este caso estamos concentrando los muestreos en dos zonas, en la de Jundiz y en la de Gámez. Entonces, sobre los muestreos de Vitoria, a ver si aquí parecen un poquito más en grande, quería comentaros dos cositas. Eh, en, en la periferia de Jundiz, que es el pueblo industrial que está al oeste de la ciudad, hay toda una zona de suelos degradados y algunos contaminados que hemos ido restaurando a lo largo de los años. Eh, más o menos cada año se restauran 10 hectáreas y todos los años las muestreamos. Los primeros que se, que se restauraron fueron esta zona de aquí de la Hermanda en 2016, luego otras 10 hectáreas en 2018, luego en 2020 y ahora en 2022 hemos eh, restaurado esta zona que queda más cerca de Ariñez siendo suelos degradados que reciben unas notas malas, bueno, un suspenso, digamos, de un, no muy lejos del aprobado, como un 4, eh, sí que empezamos a ver colores verdes en las parcelas que llevan más tiempo. O sea, estos procesos de restauración del suelo a través de cultivos, a través de incorporar materia orgánica al suelo como compost y de hacer plantaciones, estamos empezando a ver que los suelos que ya pasan pues cinco o seis años eh, restaurados empiezan a tener mejores valoraciones. O sea, que aunque este sea un sistema cualitativo de, de, de evaluación de un suelo, está siendo coherente con los, con los resultados esperados, en el sentido de que cuantos más años transcurren desde que la, se restaura un suelo degradado, las notas empiezan a mejorar. Eh, lo mismo nos ha ocurrido cuando hoy he visto el mapa que ha hecho Lidia de la zona de Gamiz. Bueno, la zona de Gamiz es un bosque que, está, que pertenece al concejo de Gamiz y pertenece a una parcela experimental que hemos establecido con el BC3 en un proyecto que se llama Holy Soils, que quiere ver el impacto de, de digamos, las, los efectos del cambio climático en los suelos de los bosques. En este caso es un ensayo, que intenta reproducir, por ejemplo, un vendaval o una muerte eh, severa en el arbolado por una plaga o algo así. Entonces, nosotros hemos eh, tratado de reproducir ese evento de cambio climático sobre el bosque, ¿cómo? Pues eliminando el arbolado en cuatro parcelas, que son las naranjas, la mitad del arbolado en las parcelas amarillas y las que están en verde no se ha hecho nada y ahí bueno eh, los investigadores están mirando un montón de cosas de cambios en el suelo eh, nosotros estamos mirando el arbolado y también decidimos aplicar estas tarjetas en esta foto de la zona ya veis que se ve como el suelo está más desnudo en las zonas de la matarrasa y en las otras zonas pues eh, semidesnudo o más cubierto y estos muestreos que se hicieron el año pasado coinciden que las peores notas estarían en las zonas donde se hicieron las cortas más de rolado más intenso, eh, las notas mejores en las parcelas donde no se hace nada y las intermedias, bueno, bailando algún color un poquillo en, entre medias, en las zonas de tratamiento intermedio. Entonces, a mí sí me parece interesante que pese a ser una herramienta de acercamiento, eh, cuando contrastas un poco con la realidad del suelo <coughs> evidencia lo que, lo que está pasando en este caso eh, se evidencia claramente la función de protección del arbolado frente a un suelo en cuanto a los servicios de, de, del suelo y nada, tras compartir esto ya eh, casi sería como una pregunta o, o reflexión para LUR dejo de compartir pantalla creo que he dejado de compartir pantalla sí. eh Sería Lul eh, comentarte que, claro, cuando incorporamos a gente nueva a hacer un muestreo de un suelo en el municipio, que por ejemplo tiene una huerta y, y ese año pues, hace yo qué sé, composta o cambia de cultivo, es muy interesante ver eh, de ese año al anterior el cambio. ¿no? Nuestros suelos que tardan más tiempo en mostrar los cambios, mmm, igual nos estamos planteando eh, no muestrearlos todos los años, sino con una frecuencia... Menor. De hecho, en el proyecto de Holy Soils, los investigadores, cuando les dijimos que eh, los cuatro años de proyecto queríamos ir eh, todos los otoños y todos los noviembres a muestrar suelo haciendo allí un. un no, no, lo, no lo veía, ¿no? Nos decían uy, pero eso es muchísimo, muchísima periodicidad. Eh, mm. Haced uno al principio y otro al final del proyecto. Entonces, mmm, también nos estamos cargando a veces con muchas parcelas y con, con muchos eh, muestreos. Y bueno, yo te voy a plantear. Eh, ya le haremos una pensada entre Lidia y yo, eh, espaciar, eh, en cómo vamos a, a seguir midiándolos a largo plazo y no se van a dejar de medir, espaciar las, los muestreos. Sí, sí, idea. Me, parece, me parece buena idea. Sí, al final hay que optimizar <ríe> esfuerzos y recursos, y hijo muy interesantes sí. los datos que, que has mostrado. Yo es, es lo que un poco decía, ¿no? O sea, que aunque sean mediciones sencillas, a veces son suficientes para darte pistas de qué es lo que está pasando en el suelo y te da la opción de, de poder hacer muchas mediciones con poco coste, que es el problema de, de estos análisis de suelo, ¿no? que son muy costosos si quieres hacerlos de forma ex exhaustiva y utilizando laboratorios. Pero bueno, eso, el muestreo de lo de espaciarlo en parcelas que nos estén cambiando de manejo me parece... Adecuado. Perfecto. Vale, pues ya, ya tenemos un planteamiento de cómo, de cómo hacerlo. Muy bien. Josu, Ayancha, con... ¿tenéis alguna preguntilla más para poder lanzar? No sé si ver, habéis encontrado alguna dificultad a la hora de hacer los muestreos, conseguir los kits, eh, tener claras lo que son cada una... De las fichas. No, no, no al contrario. Ha habido apoyo en, en el momento, pues, de, por lo menos en mi caso. Muy bien, yo espero que en el resto también. Y nos pondremos en contacto con vosotras, con vosotros, con el fin de comenzar ya este mes de mayo con los muestreos y poder saber cuándo queréis pasar a recoger los kits para tenerlos preparados y que os los llevéis. Así que a partir ya de, de esta semana. ¿no? recibiréis ese correo a lo largo de la próxima con el objeto de que nos digáis ¿no? cuáles son los mejores días, las mejores fechas, primera quincena, segunda semana eh, en total eh, o con el fin de que podáis llevar a cabo el muestreo y no tengamos ningún problema de suministrar, de suministros, de los materiales necesarios para el mismo. De, Habéis dicho lo de que se de debajo a la artesfera la y y se va a salir lo de Minka, y eso entonces ya nos diréis. Sí. sí, cuando ocurra. De momento, no tú no sabes nada, ¿no? Eh, o sea, no nos han dado una fecha, o sea que... No, no, no efectivamente, de momento mantendremos la plataforma Natusfera, que nos sigue sirviendo con el, para este hecho, y cuando tengamos ya bien implantada, testada y que funcione la plataforma Minka, pues eh, empezaremos, cambiaremos de la una a la otra e intentaremos también exportar los datos con el fin de que esos datos sigan estando públicos y abiertos para toda la comunidad científica. Sí, efectivamente, eh, tener en cuenta que os enviaremos los mapas, los que me comentaba Juan a través del chat, no, el hecho de enviaros los mapas y el resumen de las notas. Eh, eso a partir de mañana os irá llegando a cada uno de vosotros y vosotras en formato personalizado a través del correo, del mail, los diferentes planos con ese resumen de notas correspondiente, que también nos los ha preparado Lidia hoy. Y eso hace que tengamos todo el material dispuesto ¿no? para enviároslo, pero estábamos esperando un poquito y expectantes a esta reunión. Y en tu caso, Josu, pues echaremos un vistazo a ver tus datos. Eh, ¿Dónde se han quedado? A veces se nos pierden en el, el hiperespacio, a veces no se, no se ascriben directamente al programa, pero están ahí. La cuestión es buscarlos. Sí, sí. Yo los tengo los bien. Bueno, en ese caso, incluso teniéndolos tú, pues podemos hacer que es una segunda subida. O sea que mientras sí. los mantengas todos en esa carpeta, como bien nos decías al principio, es magnífico para que, en el caso de que los necesitemos, porque no damos con ellos, podamos eh, adquirirlos. Bien. Muy bien. Pues, Lur, no sé si por tu parte algo más o Lidia. Os cedo ya la palabra para que podáis cerrar ¿no? esta presentación. Yo simplemente termino agradeciéndoos la presencia de todos vosotras, de, de Juan, de Josu también, y animando a que sigamos con este programa de Ciencia Ciudadana, que considero que puede ser de mucho interés de cara a lo que nos está llegando, ¿no? y en pro de que ya son cinco años, que como bien decía antes Lour, es un montón de tiempo para tener un montón de datos y no perderlos, sino continuar con este esfuerzo, con el esfuerzo vuestro y con la participación científica de Naker. Sí, eso es. Por mi parte también daros las gracias por, por seguir participando. Yo me uno a las palabras de Lourdes y nada, seguimos de contacto. Muy bien. Juan. No, no, Juan, ¿no se te oye? No le oíais, ¿no? A Juan. Juan, voy a tener que transcribir sí, tus labios para decir que muchas gracias a todas y a todos y que se despedía. Bueno, pues seguimos trabajando en grupo, seguimos creando comunidad en torno al suelo y volvemos a encontrarnos a lo largo de este 2023 en cualquier momento. Y ya sabéis que cualquier duda, pregunta ¿no? o línea nueva o comentario que queráis hacernos llegar, bien a través del WhatsApp, bien a través del correo de Ciencia Ciudadana o bien de forma personalizada a cualquiera de las personas que estamos aquí. Un saludo y muchísimas gracias. Y pasar de terminar una buena tarde. Abur. Gracias, sí, Chao. Uh, uh. Juan, ¿cómo estás? No, sigue sin tener el micro ahí bien puesto. Se te ha ido. Ahí, ahí sí. ¿No? No, no te oímos, Juan. Bueno. Yo no sé si voy a aprovechar para hacer una pregunta de Borca. Eh, ¿Qué tal eh, se maneja el ciudadano medio con el programa de Natisfera? ¿Puede ser también un poco de hándicap o no lo veis así vosotros? Eh, los repositorios digitales nos generan problemas en todos los aspectos, no solamente en el de Natusfera, sino Hornito a la hora de subir las citas del Atlas, que estamos en ello, eh, el Sacre a la hora de subir las observaciones de aves, Poinaturalis, a la hora de las o sea, llaves utilizamos diferentes repositorios y todos dan guerra. Eh, la ciudadanía hay que facilitárselo mucho, e intentas hacer protocolos, pero claro, los protocolos, hay que resumirlos muy mucho para que la gente los lea y siga los pasos. Eso hace que también se complique ¿no? ese pequeño resumen. Estoy pensando en hacer tutoriales, tutoriales muy escuetos, que además sean de minuto, minuto y medio, con el fin de indicar pasos a seguir. ¿no? Cómo darte de alta, solamente un tutorial dándote de alta. Tutoriales además a través del canal de YouTube, pero bueno, son ideas que me surgen que después el tiempo me come, no también hay que decirlo, pero que nos permita llegar de una manera más sencilla a la ciudadanía o ponerle herramientas que faciliten el uso de estas plataformas, que como te digo, da igual el motivo, da igual la plataforma, todas les dan guerra. Claro, si yo le pregunto por eso, ¿eh? porque como llevo ya tres años con el de Orquídea, una de las cosas que más me costó al principio, y yo soy, bueno, me considero todavía joven, o sea que, que entiendo que el uso de, la, de las nuevas tecnologías lo tengo un poco por mano, pues me costó un poco eh, pues llegar a dominar la plataforma, que tampoco sería muy complicada, pero como hay muchos parámetros, entonces por eso, cuando me habéis preguntado pues, qué podríamos hacer, eh, es que no sé si hay alternativa, porque entiendo que también se tienen que utilizar esas plataformas, pero no sé, sí. claro, es un poco complicado, pero bueno, sí. sí. Y estás, y estás usando la plataforma más sencilla, ¿eh? que es in ¿sí? sí De todas claro. ellas de hecho, oh, Juan, se te oye de nuevo, acacho. Es que he puesto ahora otro micrófono. Ahí, ahí, se te escucha bien. Vale. Entonces tenemos esos hándicaps, pero que no hay forma de resolverlos. ¿no? ¿Por qué? Tenemos la otra línea, ya sabéis. Siempre tenemos la voluntad de que todas aquellas personas que no puedan llegar a subir... Porque no tienen un ordenador, ¿no? Por ejemplo, los datos que nos los pasen a nosotros en papel y nosotros los subimos a la plataforma. Ese, esa función se la hemos dado, ¿eh? y hay gente en orquídeas que nos lo hace, no? hay gente en suelos que también ha pasado, hay gente en mariposas que también. Eh, ¿Qué ocurre? Que eso da un volumen de trabajo después de la pelea y moneda. Pero bueno, como tampoco son muchos, pues se puede, se puede asumir. Bueno, oye, al final con este yo son serían cinco, ¿no? Los participantes. Sí, hay que buscarlo. Y, y la M, -M Badi no sabemos quién es, no se ha identificado. No, Yo tengo una chica, no, bueno, yo tengo una chica que más queda eso, que mal suena. Hay una participante que se llama Elena Badi, pero claro, ¿no? Será esa, María Elena. Pues yo iba a deciros eh, que bueno, como este año no se hace, no se hace el curso de formación. Hay siempre una efeméride que es el día del suelo, que es el 5 sí, de diciembre. Sí. Que alguna vez hemos organizado cosas. Se me ocurre que si damos este espacio de tiempo para preparar cómo se puede ser el próximo año el programa de Ciencia Ciudadana, tal vez una buena fecha para lanzarlo sería el día del suelo de este año, el 5 de diciembre. Preparar, eh, o sea, invitar ya a la gente que pueda estar más interesada y hacer eh, una charla formativa general. Que sea de interés general sí. y hacer una cuña de. Eh, se puede también profundizar más en esto a través del programa de Ciencia Ciudadana. No sé, te, una idea para pensar, porque aquí en diciembre falta mucho tiempo, pero, pero creo que es algo que deberíamos hacer todos los años. Vale. Yo te cojo, ya sabes, que cualquier línea de trabajo me parece sí. fantástica. Mañana ¿no? vale. lo meteré en la radio, ¿de acuerdo? Mañana me te en dos de las emisoras que tenemos con la y que me toca mañana estar en ellas, hablaré del programa de conservación de suelos animando a la gente a participar. Pero bueno, eso ya sabéis que es un mensaje en una botella que lanzas al mar y nunca sabes si llega a algún ¿Dónde, destino. ¿dónde, de dónde llega? Eso es. Y luego, pues bueno, me acabas de dar otra idea que he notado a la par que me comentabas lo del Día Mundial del Suelo, que es el meter alguna cuña publicitaria a través... Del de repositorio de cuñas que tiene el ayuntamiento. Tener una pequeña cuña, ¿no? intentar convencerle a Alga del Río ¿no? que, que, que, que la pague, ¿no? en definitiva, que nos permita. ¿no? Y con eso, pues ver si podemos uf, ¿no? seguir regando alguna semilla de, ella, de lo mismo nace. ¿no? Bueno. No bueno, yo no creo que... esa, esa form Ese formato de cuña, ¿no? Sí, sí, al final es un formato muy sencillo, ¿no? Llega mayo, ¿no? Eh, el suelo es importante, apúntate. O si quieres participar, vale. no, tenemos esto: algo que sí. enganche a la gente. Sí, bueno, Lidia bueno, sabe que tú estás eh, dos veces por semana en la radio con temas medioambientales o una vez a la semana porque son alternos. No, no, no. Yo puedo estar cinco veces a la semana en la radio. Fíjate. No, no sabía, ¿no? ¿Qué radio? ¿Cuál quieres? Las dos, las sé. <risa> sí, sí, lo que hay son colaboraciones con cadena COPE, ONDA Cero, ONDA Vasca, Radio Euskadi y Radio Vitoria, ¿no? las que mensualmente nos piden nuestra colaboración en temas ambientales. Entonces, a la semana, pues mañana, esta semana, por eso os he dicho, esta semana son cinco radios en las que vamos a estar. Eh, la semana que viene, pues, la semana que viene no va a ser ninguna porque me voy de vacaciones directamente, ¿no? Pero la siguiente, pues, serán dos o tres. Entonces, sí. bueno. Nosotros el otro día, con el tema de, bueno, del día del bosque y no sé qué, eh, nos hicieron una entrevista de Ayara López de Moonlight, de la cadena, la cadena S3. S3. Sí. El, de Objetivo Planeta, se llama. sí. Y nada, fue una cosa cortita que me lo acaba de mandar hoy, porque no sé, lo hará algún día y al final lo metieron otro porque no sé que había un lío político y lo quitaron del programa, lo cambiaron de fecha. Pero bueno, eh, si Lidia también se anima, algún día podemos hacer alguna colaboración, porque estos proyectos que tenemos en marcha europeos, así, siempre eh, puede haber algún momento para comentar algo. Entonces, hay que, hay que acordarse, ¿sabes? Bueno, yo creo de, de vez en cuando que es interesante, ya te lo he comentado en alguna ocasión, ¿no? Que, sí, que, sí, siempre lo has importa. dicho, pero luego el día a día nos puede, ¿no? Y o lo programamos o se nos pasa. Sí, sí, sí. Pero sí. Bueno, yo, me lo a, yo me lo voy a apuntar. Efectivamente, a mí se me va a pasar el CA guía ¿no? Que lo tengo ahí y que no le he enviado sí. nada de ser y se me van los días. ¿no? Sí, sí, sí, pero lo mandé hoy. Vale, pues seguimos ¿No? acá. Sí, cuídense mucho, ¿vale? Vale. Ánimo con las orquídeas, Lidia, ¿vale? Dale candela a esas orquídeas. La que viene voy a ir a Bueno, y gracias por los mapas. Venga, sí, un saludo. Bueno, un saludo. Chao, chao.